7 de la mañana con 39 minutos. Amigos y amigas, ya en estudio, conforme lo habíamos anunciado, se encuentra el doctor Juan Carlos Holguín, el canciller del Estado. Eh, canciller, bienvenido. Buenos días. Varios temas que comentar. Quizá eh, quisiéramos partir a propósito de las declaraciones el día de ayer del presidente de la República respecto al conflicto entre Ucrania y Rusia. Decía el primer mandatario que el Ecuador siempre apostará por la paz. ¿Qué implica esto, eh, Canciller? Bienvenido, buen día. Buen día, Carmen. Un saludo a Andrés, un saludo a todos los que nos escuchan. Es eh, la posición que ha tenido Ecuador siempre a favor de la paz, no solamente en este conflicto, sino a nivel histórico. Y creemos más allá de la última escalada en, en las últimas horas que todavía se pueden agotar todos los diálogos por la vía diplomática para que no exista conflicto. Como lo ha dicho el presidente de la República el día de ayer, eh, en, el, en el siglo XXI seguir eh, conversando respecto a conflictos bélicos es, es algo muy negativo. Y creemos nosotros que eh, siguiendo los lineamientos creyentes del multilateralismo que pueda aplicar Naciones Unidas, eh, hay que agotar todas las vías de diálogo. Por otra parte, una de las preocupaciones, sin duda, de los ecuatorianos también, más allá del tema de la paz o del conflicto, tiene que ver con los ciudadanos ecuatorianos. Recuérdenos, por favor, cuáles son esas diligencias a propósito de asistir a, o de, de alguna manera ayudar a las personas que están allá? Desde hace aproximadamente 15 días hemos, hemos estado en contacto permanente con la comunidad de ecuatorianos que residen en Ucrania. Eh, son 538 ciudadanos, la mayoría de ellos estudiantes que se encuentran en este momento allá. Eh, en Kiev están 238, eh, en Zaporizhia 118, que es quizás la zona eh, más cercana al, al conflicto. Y lo que hemos realizado es un plan de contingencia primero para tener a todos registrados en nuestra base de datos urgente. Están divididos con el liderazgo inclusive de un, eh, de un ciudadano ecuatoriano en grupos para el plan de emergencia. Hemos atendido inmediatamente a quienes no tenían su documentación al día como pasaportes, a quienes no tienen eh, visa Schengen poder generarles un plan de contingencia en caso de que quieran salir a algún es, eh, Estado miembro del territorio eh, Schengen. Y por el otro lado, eh, hemos pedido que se mantenga la prudencia, la calma, eh, nuestro cónsul, en Viena eh, viajó hasta Kiev desde la semana pasada, se encuentra allí eh, personalmente con, con los estudiantes. Está eh, yendo una delegación desde Ecuador para atender a los, eh, a los ciudadanos ecuatorianos. Y estamos hablando con gobiernos, amigos, con la Cruz Roja Internacional, para que en caso de que exista esta escalada de, de, de guerra de la situación, ...podamos tener un plan de salida de esos ciudadanos ecuatorianos. Hoy el gobierno ucraniano ha decretado un estado de emergencia en ciertos lugares. Por el otro lado eh, se han aplicado algunos, eh, algunos pilotos, especialmente activando sirenas... ...pero han hecho un llamado a la calma, a la paz y por eso lo que, lo que hemos pedido permanentemente es prudencia... Canciller, entendemos que usted se ha reunido con padres de familia de los chicos que se encuentran en, en Ucrania. Eh, parecería ser que al momento las actividades en Ucrania son eh, de una relativa normalidad, eh, canciller. Así es, tuvimos una reunión primero con la comunidad de ecuatorianos allá. Eh, esto fue la, la semana pasada en una de las, de las reuniones donde estuvo el equipo de movilidad humana que está a cargo de esta área. Eh, nuevamente el, el llamado a la calma para los estudiantes era lo más importante para los ecuatorianos que están, que están allá, hay permanente contacto con padres de familia cuya preocupación es, es muy grande, eh, nosotros hemos hecho un llamado a la calma pero si alguien ya quería salir en los últimos días eh, desde Ucrania se le ha dado todas las facilidades dentro de su decisión personal de salir para, para atenderles en cualquier necesidad, tanto desde la emisión de un pasaporte hasta alguna coordinación que requieran quienes no tenían, como dije antes, visa Schengen. El problema es que muchos de los vuelos comerciales que salían desde Ucrania fueron cancelados en los últimos días, eh, los precios de los tickets salieron, entonces el plan de contingencia lamentablemente no puede incluir la compra de pasajes eh, a nivel personal para quienes quieran salir, sino que dentro de la decisión de cada uno poder atenderles eh, en, en, su, en su retorno a Ecuador o en, su, o en su viaje a alguna de las fronteras de aledañas. Eh, creo que es momento de pedir calma, las actividades en Ucrania efectivamente, Carmen, siguen con normalidad, todavía no hay universidades que hayan suspendido clases, los trabajos eh, siguen, siguen con normalidad y es lo que ha pedido el gobierno ucraniano, es lo que estamos haciendo con algunos países con quienes tenemos conversación casi a diario para analizar juntos eh, cuál es el estado del conflicto. Y lo que sí hay que entender es que Corte tiene una comunidad grande allá, y, y por eso es un caso que nos, que nos preocupa enormemente. Eh, voy a cambiar de tema, no sé, Carmen, si tienes sí, algún sí. otro... Ya. Adelante, Andrés. Listo. Entonces, si le parece, Canciller, hablar sobre el tema también en comercial, sin duda, muy importante, que tiene que ver con la Alianza del Pacífico. Pareceríamos que, parecería ya que estamos muy cerca de ser parte formal, pero todavía... ¿Cuáles son esos detalles por pulir? ¿Cómo, cómo va el proceso? ¿Qué, tan, qué, ¿Qué expectativa tenemos, canciller? A nivel diplomático y político, nosotros ya terminamos eh, todo lo relativo a Alianza del Pacífico. Es decir, se consiguió la, la voluntad política para dar por finalizado ese acuerdo con México, el acuerdo bilateral, eh, en este mismo mes de febrero, tenemos la buena noticia de que en la Alianza del Pacífico, México informó eh, a todos los estados miembros de que eh, vamos a llegar a un acuerdo final y que inmediatamente, una de las, de las cosas positivas de la declaración de Buenaventura es que Ecuador entraría como un estado socio con plenos derechos. Esto nos salta a un paso importante que era el de la adhesión. Y esa fue quizás el, el, la buena noticia de la declaración de Buenaventura. Con México, para la terminación del acuerdo bilateral, este fin de semana viajará una, una nueva comitiva del Ministerio de Comercio Exterior, Producción y Pesca. El trabajo que ha hecho el ministro Julio José Prado eh, con México es, es, es muy eficiente. Y la verdad que esperamos que esta última comisión... Eh, llegue ya los últimos acuerdos. Los temas más sensibles ya, ya fueron conversados en la reunión anterior en México. Eh, ahora tenemos negociaciones sobre, sobre ciertos servicios que tienen que incluir el acuerdo bilateral. Y con esto esperamos que en la primera o segunda de eh, semana de marzo venga la comitiva de México a Ecuador ya para anunciar la terminación del acuerdo bilateral. Eh, sí es importante mencionar que hasta que no esté concluida la negociación no damos eh, no damos por, por terminado el, el acuerdo sino ahí la ¿no? última hora cualquier divergencia que si va en contra de los intereses de los ecuatorianos la decisión por supuesto eh, será no por el apuro eh, firmar firmar algo que, que pueda ser eh, perjudicial para nuestros intereses. Y a propósito de, de, de, de este tema, eh, quizá es la producción al área que le compete, pero eh, ¿se han superado algunos eh, inconvenientes con el sector productivo de Cuenca que tenía varias inquietudes sobre, sobre el acuerdo? Hay, hay una conversación a través del cuarto adjunto con la mayor cantidad de, de, de industriales y empresarios ecuatorianos que tienen que tienen eh, dudas o, o preocupaciones sobre los... No, no solamente sobre este tratado de libre comercio, sino en general sobre los acuerdos comerciales. Es importante mencionar que cualquier política eh, siempre estará enfocada en el bien común, no en el interés particular de cierta industria. ¿Y qué es lo que sucede? Podemos, en el marco de, del diálogo transparente, ir consiguiendo los equilibrios que se requieren. Un acuerdo de libre comercio con México podría impactar negativamente sobre una industria delicada como por ejemplo los textiles o la industria automotriz o la, o la metalmecánica. Pero un acuerdo con Estados Unidos, un, un, eh, el, el continuar un, una estrategia comercial con Estados Unidos, significa en cambio una gran apertura, por ejemplo, para, el, para la industria textil. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? que en ese equilibrio de los mercados que estamos abriendo en este momento puedan eh, las industrias más delicadas en ciertos acuerdos beneficiarse de otros. Por eso la estrategia eh, que, que el presidente Lazo ha, ha incluido en su plan de gobierno hasta el 2025 es poder tener cerca de 10 o 12 acuerdos comerciales al mismo tiempo que han sido previamente analizados eh, por el ministro Prado para saber ¿Cuáles son los más importantes para Ecuador? Ayer tuvimos la buena noticia de que Corea del Sur ha, eh, ha dado públicamente sus declaraciones a través del embajador en, de misión en Ecuador, de que en, hemos empezado formalmente el acuerdo de libre comercio, que se espera esté listo en este mismo año. Con China empezamos ya las mesas técnicas eh, para el acuerdo comercial. Con Estados Unidos, el día de ayer fue presentada... Eh, públicamente ya el proyecto de ley que en el Senado se aprobará con una comisión bipartidista enfocado en Ecuador y esto nos permite tener inclusive un sistema de preferencias arancelarias enfocado en Ecuador. De esa manera... Lo Le que interrumpo, hemos... Canciller, eh, disculpas por eso. Este proyecto de ley reemplazaría el acuerdo. Más que, más que reemplazar, porque lo que Ecuador siempre esperará es llegar a tener un acuerdo de comercio justo con Estados Pero Unidos. por el momento parece que no va el acuerdo, ¿no? Mire, políticamente en Estados Unidos es, es difícil que exista un acuerdo. Eh, lo, lo importante de esta ley es que hemos logrado que exista una ley enfocada en Ecuador. Con esta ley enfocada en Ecuador, con el apoyo bipartidista, nosotros podemos tener ya... La mayoría de hitos que se requerirían para poder en una siguiente fase, si la política interna de Estados Unidos así lo facilita, un acuerdo de comercio justo. Pero por el momento, si logramos los objetivos después del éxito de la semana pasada en, en la cumbre de comercio exterior de ambos países, en el TIC, eh, creo que, que Ecuador va a estar cubierto a nivel comercial con una gran expectativa de fortalecimiento de las relaciones hasta hasta el término de nuestro mandato. El tiempo apremia, ministro, y quisiera abordar otro aspecto que me parece, o quisiera tener su opinión, porque escuchaba al otro día a William Murillo, que es una persona que ha trabajado con los migrantes desde hace muchos años, decir que la política actual del gobierno ecuatoriano en términos de política de migración no ha variado en el tiempo. Es decir, que se mantiene la misma, por ejemplo, las fronteras abiertas, que como concepto suena bien, pero finalmente estamos recibiendo en el Ecuador personas que tal vez no vienen con ánimos positivos de incorporarse o producir más bien eh, te, nos generan ciertos problemas y que la migración de ecuatorianos a Estados Unidos mantiene un nivel alto. ¿Qué pasa en ese sentido, ministro? Eh, sobre el tema de migración hacia el Ecuador, nosotros tenemos un, un plan eh, establecido para lo que es la regularización. Hemos tenido un primer paso que es eh, el decreto hace dos días que modifica y reforma la ley de movilidad humana, y eso nos abre el paso a lo que va a ser el programa de regularización de migrantes en el Ecuador. Esto tiene algunos aspectos, no solamente de inclusión, sino efectivamente de una revisión soberana de los, de los perfiles, eh, que, que puedan ser regularizados en el Ecuador. Tiene que ver con, eh, con que Ecuador es un país que con brazos abiertos eh, recibe a la migración, pero una migración responsable, una migración que tenga esta, eh, esta idea de inclusión en la, en la sociedad, como varios ecuatorianos hace, desde hace muchos años fueron recibidos en países como Estados Unidos, España, Italia, entre otros. Eh, hay eh, en, en este proceso de visa expedita todos los filtros necesarios para lograr esta visión de inclusión y sobre todo cuenta con el apoyo de países cooperantes. Los, la conferencia de donantes del pasado mes de junio del, del año 2021 eh, fue un gran espacio para que Ecuador presente este programa de regularización y que los donantes como Canadá, como Alemania, el sistema de Naciones Unidas, el Banco Mundial... Se, se conviertan en los aliados estratégicos para este, para este plan. Por lo tanto, el decreto ya tiene los, los inputs de, de todos estos aliados y nos ha permitido hacer un trabajo muy responsable y muy serio. Sobre esta migración riesgosa en cambio de Ecuador, especialmente en la frontera con Estados Unidos, uh -huh. eh, hemos tenido éxito en las políticas públicas aplicadas en los últimos meses para... Eh, mire usted, Andrés, teníamos un promedio hasta el mes de septiembre de cuatro vuelos semanales de deportaciones de ecuatorianos desde, desde la frontera de Estados Unidos a tener menos de uno al mes en este momento, en, en muchos momentos uno bimensual. Esto tiene que ver con que esa migración riesgosa era parte de una estructura criminal, eh, vinculada inclusive a carteles de narcotráfico para quienes hoy la industria del tráfico de personas es, es similar en términos económicos a la industria de la droga. Cerca de 129 mil ecuatorianos que viajaron eh, eh, bajo la manipulación de estos grupos, especialmente desde la Sierra Central o, la, o, o el Austro, hacia la frontera mexicano-estadounidense, Pagaban entre 7 mil y 20 mil dólares cada uno, se los dejaba en frontera en un estado de vulnerabilidad absoluta y hemos logrado traer eh, de vuelta a menos de, a menos de 60 mil ecuatorianos. Por lo tanto, hay casi 60.000 mil ecuatorianos que aún se encuentran en frontera. Estamos haciendo un trabajo junto con México. Nosotros decidimos participar de la iniciativa del Grupo de Acción Inmediata eh, que lideró el canciller Ebrard y el presidente López Obrador en México para atender junto con Estados Unidos, junto con algunos países eh, centroamericanos, la problemática de la migración riesgosa. No solamente la atención allá en frontera, sino también las causas de esa migración en las zonas vulnerables de cada uno de nuestros países. Entonces, la, la migración riesgosa ha ido bajando. Ahora hemos lanzado inclusive un plan de migración responsable que es una de las políticas públicas que se han aplicado en otros países con, con mucho éxito para que sea una migración circular de transferencia de conocimiento. Y estas políticas han ayudado a abordar este problema que, que realmente es una tragedia y, como digo, es, una, es un enfrentamiento contra carteles de, de estructuras criminales a nivel transnacional. Justamente en esta línea... Eh, ministro, creo que es una de las principales preocupaciones que tiene el país, la inseguridad, el narcotráfico, prácticamente el Ecuador se encuentra en manos del crimen organizado, para ello se requiere de acciones transnacionales, la cooperación o, o acciones articuladas con la comunidad internacional, ¿cómo está actuando y qué, cuánto se ha avanzado en esta línea, ministro? Como hablábamos en un principio, el Ecuador es un país eh, con una vocación hacia la paz y en esto que hemos denominado la diplomacia de la paz, se encuentra eh, toda la visión de cooperación en temas de defensa y de seguridad. Eh, esta ley con Estados Unidos tiene un componente, además del comercial, de defensa y de seguridad que le permite al Ecuador ser foco eh, de cooperación para temas de infraestructura, en programas, eh, en programas eh, de acompañamiento a nuestras fuerzas militares de inteligencia y policiales. Y estamos trabajando eh, ya con ellos desde hace varios meses, me refiero a Estados Unidos, en una coordinación casi diaria sobre los temas de seguridad. Existen... Eh, varios, varios aspectos dentro de esto, eh, el tema de inteligencia es uno de los más importantes la cooperación en materia de información es muy importante y además de Estados Unidos ha sido público nuestro acuerdo bilateral para temas de defensa y seguridad con Colombia han existido más de cinco reuniones bilaterales a nivel presidencial y en el último gabinete binacional el pasado 17 de diciembre eh, se pasó revista de todo lo que estábamos haciendo, tanto en cárceles, en inteligencia, en policía y en fuerzas armadas. Ahí hay un aspecto también importante de lucha coordinada en océanos y, y creo que han ido dando resultados. El resultado que vemos a nivel público es una incautación histórica el año pasado de, de más de 210 toneladas de, de cocaína Solo en lo que va del año 2022, eh, con cierre al 15 de febrero, tenemos más de 30 toneladas de cocaína incautadas. y Estos son golpes frontales eh, contra estos carteles. Eh, obviamente existe un trabajo de cooperación también para desarmar las estructuras criminales. Hace 15 días en operación conjunta con Estados Unidos hemos extraditado a un ciudadano mexicano, eh, de, de la alta directiva de uno de los carteles de narcotráfico más importantes del mundo y, y, y esto demuestra que ya la lucha contra, contra estas estructuras criminales no es un problema unilateral de un Estado estamos enfrentando a estructuras transnacionales y por tanto el abordaje que se tiene que dar es precisamente en conjunto con varios países México ha sido un aliado fundamental eh, por ejemplo, ahora en, en el tema de cárceles del Sistema de Naciones Unidas, a través de la Oficina de la oficina del Alta Comisionada de Derechos Humanos, nos ha permitido presentar una política de rehabilitación social basada en derechos humanos, pero sobre todo basada en, en políticas públicas para la prevención. Porque más allá del problema del, del, del tráfico de drogas, tenemos un gran problema ya de consumo y microtráfico, que hay que abordarlo con el apoyo internacional en los barrios de nuestras ciudades más importantes. Bien, eh, ministro, en punto a las 8 de la mañana conocemos que tiene otro compromiso. Le vamos a agradecer nada más un aspecto. Eh, Por favor. Cultural, si, si, claro que sí, si, no hay problema. Si se conoce información al, al respecto, trascendió que eventualmente Pedro Delgado sería ya extraditado al país. ¿Se conoce algo oficial, eh, ministro? Conocemos por información pública que él enfrenta un proceso eh, migratorio en Estados Unidos. Eh, Ecuador es un país respetuoso de no involucrarse en los temas de justicia, tanto a nivel local como a nivel internacional, sobre todo, pero entendemos, como, como es público, que, que está próxima una audiencia en temas migratorios. Así que eh, tenemos nada más esa información eh, que es de conocimiento de todos y nada, nada que nos permita como país eh, tener un abordaje hacia la justicia americana, respetuosos que somos de la división de poderes. Mm. Muchas gracias, ministro. Mucha tinta en el tintero se nos queda. Ojalá tengamos una próxima oportunidad. Sí, si desearía una pregunta más, estoy a su disposición, Carmen o Andrés. Ah, perfecto. A propósito de las visas, vea, el retiro sí, claro de visas sí. anunciado por, por, por Estados Unidos, las declaraciones en estos días eh, del embajador de Estados Unidos respecto a la lucha contra la corrupción. Eh, ¿Cuál es la, la, la posición de Cancillería del gobierno ecuatoriano frente al tema? Hay que entender que el retiro de visas es una acción soberana de cada país. Nosotros también, a los países eh, a los que exigimos una visa, nos vemos en nuestro derecho soberano de, de emitir o revocar una visa según cualquier circunstancia. Y eso es lo que ha hecho Estados Unidos cuando fue anunciado públicamente el retiro de algunas visas de lo que el mismo embajador americano denominó narco generales. El día martes anterior yo comparecí en la Asamblea precisamente por este tema. Hay una gran discusión de si es una intromisión en, en, en el Estado ecuatoriano, pero de ninguna manera eh, lo veo así. Nosotros hicimos dentro de nuestra responsabilidad también una comunicación a Estados Unidos en su momento eh, dirigida por la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y el, y el ministro de Defensa, Luis Hernández, eh, consultando respecto de la lista de nombres a quienes se les revocó una visa. La contestación del embajador americano ha sido basada en su ley. La ley les prohíbe eh, entregar nombres, así como la nuestra, por protección de datos. Y dentro de ese derecho, lo, lo que sabemos nosotros públicamente es que ningún eh, general que esté en este momento en posiciones de comando tanto en policía como en, eh, como en Fuerzas Armadas, había sido revocada su visa. Sí hubo públicamente algún general que, que eh, anunció al país que se le había revocado su visa. Ahora bien, eh, lo preocupante es que eh, sean casos en la justicia americana los que destapen la corrupción en el Ecuador. Yo creo que este es un llamado de atención a la justicia ecuatoriana, para que acá esos procesos se puedan ventilar. Nosotros estamos, como Cancillería, muy atentos a lo que está pasando en algunas cortes de Estados Unidos, especialmente, donde, por ejemplo, se está ventilando el problema del petróleo. Es un problema eh, de, de la vinculación de petróleo a deuda externa ecuatoriana, donde acá no se había hecho ninguna investigación, y es una corte en Nueva York la que nos permite entender cómo ha sido eh, este sistema de corrupción que ha desangrado las arcas financieras ecuatorianas. Y es allí donde Cancillería interviene en un trabajo conjunto precisamente con eh, Procuraduría, con la Secretaría Jurídica de la Presidencia, con Fiscalía, para que Ecuador pueda obtener la información internacional y al mismo tiempo nuestra justicia pueda hacer algo a, a, acá a nivel local y entramos al sistema Sucre, al Banco del Sur. Bueno, ahí es importante mencionar, Carmen, que eh, precisamente hace, hace dos días eh, ya hemos denunciado el tratado del Sucre, una un, de acción que no entendemos por qué demoró tanto. El Sucre sirvió como un mecanismo de lavado de activos y de dinero en nuestro país, y el caso SAP eh, es un caso que se, ven, se ventila en una corte en Estados Unidos también. Ecuador, eh, a través de los canales diplomáticos, fue solicitado por la Asamblea Nacional para que pueda entregar el informe a la, a la justicia americana. Así lo hemos hecho y ojalá ese caso pueda esclarecer también para qué fueron utilizados eh, esos mecanismos financieros creados en la época del ALBA, que como hemos visto, lamentablemente sirvieron para que a través del Ecuador se laven más de 2.500 millones de dólares. Así es. Bien, ahora Pero, sí, el último. ¿no? no sé si puedo yo, porque Carmen Acapara, usted sabe, aquí el matriarcado <risa> es cosa seria. Entonces, bueno, eh, yo ahora por eso sí me quedo vamos. tranquilo. Pero bueno, este, sobre el tema este de, de los eh, generales, muy rápidamente, o sobre la in, supuesta intromisión en política nacional, eh, la interpretación sí escuché en el sentido de que tal vez el gobierno de Estados Unidos advirtió sobre este tema al ecuatoriano, pero tal vez nosotros descuidamos un tanto el tema y por eso lo dijo públicamente, porque a lo contrario no se entiende que en términos diplomáticos se haga un pronunciamiento tan importante sin haberlo, pues no sé, conversado con las autoridades locales. Yo respeto el derecho que, que tenemos los estados a nuestra libertad de expresión. Yo no esperaría si el día de mañana... Nosotros eh, hacemos alguna acción dentro de los intereses ecuatorianos en otro país y nuestro embajador dé de una declaración que, salvo que afecte precisamente la soberanía del otro país o los intereses eh, intrínsecos del, del país donde está nuestra embajada, que nos llame el gobierno a, a pedir explicaciones. Nosotros, por ejemplo, como Ecuador, ahora estamos apoyando una iniciativa de México de una demanda a, a empresas de armamento privadas americanas que están vendiendo armamento a, a carteles del narcotráfico. Y nosotros no esperamos que el día de mañana nos, nos pregunte el gobierno americano por qué, por qué estamos haciendo esto. Está dentro de nuestros derechos y el poder expresarnos dentro de los principios más altos de, de, de libertad de expresión. Sobre, sobre el llamado de atención que, que tenemos todos, es que precisamente lo que decía antes, sea eh, que hay ciudadanos que tengan más miedo a una visa americana que a enfrentar a la justicia en el Ecuador. Entonces, lo, lo importante es que, que la fiscalía, la justicia, empiecen acciones incrímenes ya, porque son, son delitos de, de conocimiento público al momento en el que... En el que el embajador americano ha dado sus declaraciones para, para investigar qué puede estar pasando con ciertas, con ciertas personas que han hecho públicos, además, hasta en motivo de broma que se les ha quitado una visa. Esto quiere decir que podrían existir posibles delitos en el, en el sistema financiero de Estados Unidos o en el sistema judicial de Estados Unidos y, y Ecuador tiene, por ejemplo, un programa de intercambio de información tributaria con Estados Unidos que permitiría a través de los canales diplomáticos, obtener esa información. Somos muy respetuosos de la división de poderes de la justicia, pero sí creo que el Ecuador requiere que nuestra justicia eh, actúe para poder hacer esta lucha con, conjunta contra la corrupción y por la transparencia. Bien. Muchas gracias, ministro. Muy gentil por habernos acompañado esta mañana. A ustedes, Carmen Andrés, siempre es un gusto conversar con ustedes. Gracias. De igual manera, Juan Carlos Oguín, Canciller de la República, en Notio 8, con